Han pasado 42 largos años desde que conocimos al primer Abraza Caras, y aprovechando que actualmente Disney ha abierto dos líneas totalmente opuestas con la franquicia de nuestro xenomorfo favorito, una de la mano de Marvel, quien está sacando un reboot muy interesante, con una atmósfera un poco más oscura de lo habitual, que incluso toma prestados elementos de H.G. Giger. Y por otro, hay planes de reiniciar la franquicia, bajo un prisma más… moderno y empoderado. Es el momento perfecto para traeros dos films de anime que beben muchísimo de la saga Alien, cada uno a su manera, Alien of Darkness y Lilycat. El primero coge la esencia de Alien y la aplica en forma de homenaje, sacrificando su propia naturaleza. Es un film hentai en pos de que la trama sea lo más fiel posible a la película que homenajea, mientras que en Lily Cat, si bien comparte ambientación y tecnología, a partir de cierto punto logra desmarcarse de su referente lo suficiente como para ser otra cosa distinta. Hoy analizaremos a fondo estos dos films y veremos cuánto han bebido de la saga en la que se inspiran. Y ahora, comencemos. Si bien Alien of Darkness ya fue analizada en su día como parte de la octología de la saga Darkness, podéis ver su review sin censura en X vídeos, es interesante volver a ella para hacer esta comparación. Para los que os perdisteis en su día dicha review, os diré que la historia sigue punto por punto el guión de Alien el octavo pasajero. Pero como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras, así que os dejo un fragmento de la review para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Nuestra historia comienza en el año estelar 996. Tras volver de recoger un nuevo mineral en el planeta Kerum, la tripulación del Moos, compuesta únicamente por mujeres, capta una señal de socorro de la aparentemente abandonada nave Zong. Cuando los intentos por contactar con los miembros de la tripulación fallan, Sara, la capitana del Moos, decide enviar a sus chicas a investigar la nave. Aquí es donde se nos presentan a los personajes, teniendo cada una de las chicas un rol o un papel en la historia asignado. Hikari y su hermana Yuri son las analistas de sistema. Hilda es la doctora del mus. Kate es la contraparte japonesa de Basketh, de Aliens, y es la chica dura por antonomasia. Annie es la típica chica mona que debe aparecer en toda producción hentai que se precie. Y finalmente, Lindo, sí, se llama así, es la típica toca-pelotas que esconde un horrible secreto. En cuanto abordan al zoc y tras ver lo vacía que está la nave, Hikari comprueba los niveles de oxígeno. Y tras verificar que este es respirable, y que Hilda impida que Lindo se quite el casco, solo por si acaso hay algo en el aire, nuestras chicas comienzan a inspeccionar la silenciosa nave. Tras un corto paseo, queda claro que en el Zog ha pasado algo pues toda la tripulación está muerta. Los hombres están consumidos como si se les hubiese extraído el aliento vital. y las mujeres están llenas de un extraño y viscoso líquido verde. Tras informar a Sara de lo ocurrido, esta les asigna a cada una una misión en concreto, mientras las insta a continuar investigando. Así, Yuri y Hikari tratarán de consultar la caja negra del Zogne, a fin de saber qué es lo que ocurrió mientras el resto sigue buscando algún superviviente. Unos cuantos cadáveres más tarde, Lindo decide que quiere volver a la nave. Pero Vázquez, digo Kate, se lo impide, y la manda a comprobar el muelle de carga. donde encuentra Otra mujer muerta. Pero esta, además del líquido verde, tiene una extraña marca en el pecho. Lindo entra en shock tras ser salpicada por el líquido. Y entre Kate y Hilda, le recomiendan que si tanto miedo tiene, que se vuelva a la nave. En la versión japonesa, en la americana la mandan directamente a la mierda. Mientras Hikari encuentra junto a uno de los cadáveres un pequeño frasco de metrogria, una droga de la que luego hablaremos, el cual recoge como posible evidencia. Segundos después, el resto del grupo ha encontrado a una superviviente en la cámara de crioestasis, una chica llamada Flair Mitomeyer que además de estar en aparentemente buena condición física, y ser marcada como interés amoroso express por Annie, podría darles algo de información sobre lo ocurrido. Así que nuestras chicas deciden llevársela al Almus. Poco después, y tras estabilizarla, descubren que Flair tiene amnesia. ¡Tengo amnesia! Y que no recuerda ni siquiera cómo se llama. Así que tras analizar la situación actual y pedirle a Hikari que revise el disco de datos encontrados en el Zog, esta les comenta el hallazgo de la Metrogria. y es en este momento cuando se dan cuenta de que la Zog podría estar llevando de manera ilegal un cargamento de dicha droga, pero ¿por qué? La Metrogria, por cierto, parece ser la droga más peligrosa de la galaxia, ya que según Kate, destruye el organismo a nivel celular. Annie pregunta entonces si la tripulación no habrá muerto por la metrógria, pero Hilda le dice que es poco probable, puesto que la muerte por dicha sustancia es mucho peor, pero no da más detalles. Ante este hecho, Sara decide desacoplarse de la nave y volarla, ya que el asunto no huele nada bien. 第1日 9965 の まるでお化け屋敷 い行こう。本当 ゾグネええ。 非、まさか、 何はい。 本船 no <laughs> 2 Alien of Darkness es la que más descaradamente copia Alien, ya que comparte muchos puntos en común con la susodicha los síntomas que sienten los infectados son muy parecidos a los sufridos por los portadores de un revientapechos, con la diferencia de que aquí nadie termina poniendo el suelo perdido de vísceras, a cambio de tener terribles arranques de ira homicida y terminar ahogado en un líquido de incierta procedencia. La película termina como alien. Aquí es Hikari la que se enfrenta al enorme y tentacular alienígena derrotándolo prácticamente de la misma manera en la que lo hace Ellen Ripley. Tenemos un clon de Vázquez, solo que aquí se llama Keith. El desarrollo y curso de acción de todos los personajes son idénticos. Además de que, a pesar de ser un anime hentai, sacrifica su erótico contenido en pos de hacer un buen film, ya que dichas escenas no aportan nada a la trama y la propia película viene ya montada para excluirlas y que la misma siga funcionando. Por su parte, en Lily Cat tenemos un caso curioso. Tanto la ambientación, así como la tecnología, y hasta la empresa que manda a nuestros protagonistas a cierto planeta deshabitado, son muy alien, e incluso su trama es parecida. Pero a partir de cierto punto, la aparición de la criatura, la trama gira más hacia la cosa de John Carpenter logrando desmarcarse para terminar siendo un filo original. La historia es la siguiente. La compañía minera Singan ha enviado a un grupo de sus empleados a bordo de la nave Saldes a que investiguen el planeta LA03 en pos de ver si es posible sacar algún recurso de él. Los empleados son Jiro Takagi, de la rama japonesa, Dick Berry, de la rama australiana, Nancy, la hija del presidente, Tessinkan, Farah Von Dorothy, Morgan W. Scott… Hmm. ¿De qué me suena ese apellido? Yo he entendido esa referencia. Jimmy, el doctor Harry Smith y la gata de Nancy, Lily, la cual no solo da nombre al film, sino que será más importante de lo que parece. Por su parte, la tripulación original de las Alves está compuesta por el capitán Mike Hamilton, sus segundos al mando, Dullar, Walt y Caroline, y los mecánicos Guy y Watts. El viaje hacia LA-03 les llevará 20 años, pero usando la tecnología de la hibernación, para ellos apenas habrá pasado un mes, así que tras las presentaciones de rigor, Hamilton deja el mando al ordenador principal y todo el mundo entra en hibernación. Durante el apacible sueño de nuestros protagonistas, el ordenador descubre material biológico entre un campo de asteroides, por lo que decide tomar una muestra. Pero durante el proceso, algo sale terriblemente mal, y la muestra termina en los conductos del aire, desde donde pasa el sistema de agua, deshaciéndose y diseminándose. Veinte años después... Todos llegan al planeta LA-03, y lo primero que vemos es a Lily, la gata de Nancy, quien misteriosamente fue la primera en despertar. Aunque lo realmente extraño es saber cómo se quitó todo el equipo de respiración ella sola, teniendo en cuenta que a los humanos les cuesta lo suyo. Y acto seguido, Mike los pone el día de las operaciones a realizar. Pero antes de que termine, Walt y Carolyn… Le comentan que han recibido un mensaje de Sincan. Entre la tripulación hay dos impostores, que al parecer lograron burlar todos los protocolos de seguridad e ingresar a la nave. Pero este pequeño percance no será lo peor a lo que nuestros protagonistas se enfrenten. ¿Recordáis el extraño objeto que el ordenador recogió y que se filtró en el depósito de agua de la nave? Pues las bacterias extraterrestres han proliferado en estos 20 años, dando como resultado un ser que irá acabando con nuestros protagonistas uno a uno por dos medios. El primero es por infección, ya que la criatura es el vector perfecto para que las bacterias vayan asimilando cuanto material orgánico encuentren. Y el segundo método, este menos sutil, es ir acabando con todo ser que se cruce en su camino. 20年も20年過ぎ 1 ヶ月しか年 りり。おいおい、猫まで連れていくん3 は誕生して 45 億年 Chquiudeeva, pre cambriadi daitos y soxareluj. de So you're in good as it a tin yo! a little bit of a yo! a little bit of a yo! bit of a little bit of yo! little bit of a little bit yo! a little bit of a little yo! of a little yo! yo! 何人 大人 hay que se 船<笑> 出たのびっくりしたわよ。カプセル エマージェンシーコールが入っていました 20年エマージェンシー。正確 3 ヶ月 15日過ぎてからですわ。なん ¡Cuántos este este años de entrenamiento! ¡Cuántos no hay entrenamiento! ¡Cuántos años de entrenamiento! ¡Cuántos años de entrenamiento! de entrenamiento! ¡Cuántos años de entrenamiento! de de entrenamiento! de entrenamiento! ¡Cuántos de entrenamiento! ¡Cuántos años de entrenamiento! ¡Cuántos años de entrenamiento! ¡Cuántos años de de 直ちに 2名ダメ イギリス、オーストラリア、香港、日本とね。de de はい。そして 2 ああ、それ。40 年から 60年。そう、 来た, 来た。La primera baja será Morgan Scott, quien cae presa de la infección bacteriana. A partir de aquí, la tensión de saber quiénes son los impostores, cuál es su objetivo. Y el miedo constante a la criatura serán los principales problemas de la tripulación de las alves. Pero, ¿cómo es que Lily puede estar en dos sitios a la vez? ¿Por qué siempre que muere alguien está presente? Todo esto lo deberíais ir descubriendo vosotros viendo el film, el cual os recomiendo encarecidamente. En el diseño de personajes tenemos a un dúo muy especial, Yoshitaka Amano, quien se encarga tanto del aspecto de la criatura, así como de todas las féminas de la cinta. Algunos personajes masculinos, como Walt, que tiene una pinta muy vampiresca, y hasta de Lily, la gata. Y Yasunori Umetsu, quien se encarga del resto de personajes y el que conoceréis por ser el diseñador de personajes y director de Kite, aunque también se ha encargado del diseño de personajes de Kashan, Robot Hunter y las ovas de cachamán 94, ovas que os recomiendo ver si aún no lo habéis hecho, dotando a la cinta de un diseño artístico muy interesante. El estudio de animación a cargo es Estudio Pierrot, por lo que tendremos una animación de calidad. En cuanto a desarrollo e inspiración en Alien, Lilycat muestra algunos elementos en común, como ya dije antes, pero en cuanto aparece la criatura, la trama gira más hacia la cosa, y luego, con la subtrama de los impostores humanos, vuelva a girar para desmarcarse y terminar siendo un film totalmente original. Si buscáis una versión anime de Alien, vuestra elección sería Alien of Darkness, que es muchísimo más fiel. Pero si buscáis algo levemente inspirado, pero lo suficientemente distinto como para sorprenderos, Lily Cat es vuestro film. Y con esto termina este pequeño análisis de las películas de anime influenciadas por Alien. Si por casualidad conocéis algún otro caso y queréis que haga una versión extendida de la review añadiéndola, hacedmelo saber en la caja de comentarios, es gratis y no muerde. Hasta la próxima.